Rebeca, era una joven que estaba obsesionada con su belleza. Cada vez que despertaba, se miraba al espejo para admirar su propia belleza, y se decía a sí misma, me veo tan hermosa que cada vez me quiero más. Todos los días era así. Para ella, se volvió una rutina. Hasta para salir, llevaba un espejo en su bolso para verse mientras caminaba por la calle. ¿Ustedes sabrán cuál es la típica vida de estas personas? No les cuesta llamar la atención masculina, ser el centro de atención y ser la envidia de otras mujeres, captando la atención de sus novios. Rebeca estaba feliz, se sentía feliz haciendo lo que hacía. Siempre salía con muchachos atractivos, populares, y un poco mayor que ella. Pero, todo fue diferente, cuando un día, un joven llamado John, se topó con Rebeca en la calle, y le robó la mirada. Eso no es algo nuevo, pero, en John, sintió algo más que una simple robada de atención. John, era un joven muy tímido y un tanto nervioso, pero sin duda, era un buen hombre, esforzado e inteligente. Un día, navegando por Facebook, le contó esto a uno de sus mejores amigos, lo cual, por coincidencias de la vida, él conocía a Rebeca, así que le dio su perfil. Ella era bastante popular, muchos ya la conocían, menos John. Una vez aceptada la solicitud de amistad, John, un tanto nervioso, pero seguro de sí mismo al saber qué decirle, inició una conversación con Rebecca. Al comienzo, todo iba bien. Se llevaron bien. A Rebeca le gustó cómo era. Lo encontró un muchacho interesante en quien conocer. John estaba muy feliz, ya que se puso de acuerdo con Rebeca para un encuentro mañana por la tarde en el parque. Al día siguiente, John asistió al encuentro y se propuso en sentarse en la banca a esperar a Rebeca. Pasaron los minutos, y ella no aparecía, pero bueno. Quizás se habrá demorado un poco, no es nada. Pasaron horas y Rebeca no apareció. Esto puso a John muy triste, ya que él se había ilusionado bastante con esta mujer, y lo primero que hizo al llegar a casa, es hablar con ella por Facebook. Pero cuando abrió la ventana del chat, Rebeca ya le había dejado un mensaje, que decía... Te vi a lo lejos, y no eras como yo me lo esperaba. Quiero a un hombre con quien compartir mi belleza, y no quien me la haga deshacer. Adiós. Estas palabras destrozaron completamente a John. No pudo dejar de llorar. Se sentía humillado, destrozado y poco valorado. El problema de John es que es muy vengativo y no permite que nadie juegue con él, mucho menos con sus sentimientos. Él era muy justo y sentía que Rebeca debía pagar. En casos como este, lo primero es buscar qué es lo que más le afecta a esa persona, o qué es lo que más le gusta. Por lo que pudo notar, es que Rebeca estaba obsesionada con su belleza. Así que, no dudó en hacer un plan malévolo y siniestro contra ella. John, averiguó por amistades y por cuenta propia en donde vivía ella, y la fue a visitar una noche, y conocer todo sobre ella. ¿A qué hora sale de casa, a qué hora llega, qué días suele salir, cuando está sola, etc. Supo que un día sus padres iban a salir de viaje y que ella estaría completamente sola en su casa. Él aprovechó la oportunidad de entrar a su casa. Su idea era darle una lección para que no haga sufrir a más hombres como a él. Él dejó un regalo que preparó él mismo, lo envolvió y lo dejó a la puerta de su casa. Había dejado dos ratones adentro. Una broma un tanto inocente, pero él solo quería darle un susto. La idea era darle un susto, y después entrar a su casa a cambiar sus productos de belleza con productos que contenían veneno y cosas tóxicas. Él dejó el regalo en el suelo, tocó el timbre y se fue a esconder. Rebeca salió y vio el regalo, sin pensarlo dos veces, lo agarró, y se lo llevó para abrirlo. Lo que ella no sabía, era la sorpresa que se encontraría al abrirlo. Al pasar los minutos, lo único que se escuchó, fue un grito. Cuando John vio por la ventana, riéndose en silencio, observó que Rebecca estaba tirada en el suelo sin moverse. John comenzó a asustarse al ver que pasaban los minutos y ella no reaccionaba. John decidió irse del lugar lo más pronto posible y no hablarle de esto a nadie. Al día siguiente en la escuela, se dio la noticia que Rebeca había muerto por un paro cardíaco, y de lo que pudieron encontrar fue dos ratones sueltos que estaban rodeándola y dejándole en su cara infecciones. Lo cual la primera visión fue que ella le tenía un pánico terrible a los ratones, que fue tanto el susto que se desmayó, pero no solo eso, sino que al ver detalladamente el lugar, cuando cayó, se golpeó fuertemente en la nuca con un mueble y eso le provocó la muerte. John, quedó libre de toda culpa, ya que no encontraron pruebas que lo pudiesen culpar. Además, él se preocupó mucho de los detalles o de cosas que pudieran culparlo. Él no mencionó del rechazo de Rebeca a alguien, tampoco de que iba a ir a su casa de vengarse y por último, él entregó el regalo con guantes para que sus huellas no quedasen registradas en la caja de regalo. Podríamos hablar de un crimen perfecto, de una venganza que se pudo concretar, pero que nunca se imaginó este muchacho que su venganza llevaría a Rebeca hasta la muerte. Solo sabemos, que él no se arrepiente de nada.